En ocasiones veo muertos. Sometimes I see dead. Me encanta el olor a napalm por las mañanas. I love the smell of napalm in the mornings. Que la fuerza te acompañe. May the force be with you. Amar significa no tener que decir nunca lo siento. Love means never having to say sorry. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mom always said, life is like a box of chocolates. You never know what is going to touch you. Siempre tendremos París. We will always have Paris. Houston, tenemos un problema. Houston, we have a problem. Me llamo Bond, James Bond. My name is Bond, James Bond. Elegí un mal día para dejar de fumar. I picked a bad day to quit. Las causas perdidas son las únicas por las que merece la pena luchar. Lost causes are the only ones worth fighting for. La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse. Old age is the only disease from which one never hopes to be cured. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. The last time I was inside a woman was when I visited the Statue of Liberty. Nena, eres tan dulce que haces que el azúcar sepa a sal. Baby, you're so sweet you make sugar taste like salt. Tonto es el que hace tonterías. Silly is the one who does nonsense. Tú mataste a mi padre. No, yo soy tu padre. You killed my father. No, I am your father. Nunca le doy la mano a un pistolero zurdo. I never shake hands with a left handed gunman. Aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional, algunas veces dices cosas muy interesantes. Aside from the smell of alcohol and the occasional drooling, you sometimes say very interesting things. Adiós pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre. I put God as my witness that I will never go hungry again. Te quiero, te quise desde el primer momento en que te vi, te quise incluso antes de verte por primera vez. I love you, I loved you from the first moment I saw you, I loved you even before I saw you for the first time. No existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas. There are no unanswered questions, only poorly formulated questions. No me acuerdo de olvidarte. I do not remember to forget you.